Excelente, vamos a hablar del paso número uno. ¿Cómo estructurar tu mensaje de venta? Eh, es muy importante que tengas listo tu mensaje de la venta porque hay mucha gente que quiere vender, pero pues ni siquiera tiene su speech. Los horarios para contestar mensajes de WhatsApp o para hacer llamadas telefónicas dependen mucho del mercado que tú traigas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay horarios de mensaje con los cuales la gente te contesta más. Los mejores horarios, si tú... Target de mercado, tu objetivo de mercado es empresarios es más o menos de 5 a 9 de la noche para mandar mensajes. Sí, es correcto. Los empresarios usualmente, o los que tienen empresa o emprendedores, contestan en esas horas los mensajes de WhatsApp. ¿eh? No significa que no mandes mensajes de WhatsApp en la mañana, al contrario. O sea, manda y aprovecha toda la mañana y... Por la noche, va, entiende que de 5 a 9 aproximadamente es donde la gente más te contesta. Elabora tus preguntas tipo sí. Si vendes algún producto, pregunta, oye, ¿es para ti el producto? Sí. Ah, perfecto. Vamos a suponer que vendes un desmanchador por WhatsApp. Oye, ¿y lo quieres utilizar en, en me dijiste que para, para limpiar la alfombra? Sí. Ah, perfecto. Eh, oye, ¿y me dijiste que es en un negocio o es en una empresa? No, es en un negocio. Ah, es en un negocio. Sí. Entonces, si te fijas, son preguntas, preguntas, preguntas, preguntas. Cuando tú pones en un estado de sí a la gente, a tu cliente, aumenta la probabilidad. Si quieres que tu cliente te compre, ponlo en un estado positivo. Si me sigue, si te da sentido, si me entiendes lo que te estoy diciendo, si te queda claro, si es lo que estás buscando y te va a contestar sí, sí, sí. Y si te contesta que sí, es muy probable que te compre. Es importante que tú hagas las preguntas y esperes la respuesta. Hagas las preguntas y esperes la respuesta. O sea, ten calma. Respira profundamente, no te metas tanto en el que, si, si qué es lo que va a pasar y que el miedo y que no sé qué tanto. Ten paciencia y deja que te respondan las preguntas. Preguntas de necesidad. encuentran las palabras hipnóticas que tu cliente anda buscando. Eh, por ejemplo, si estás vendiendo algún producto de multinivel y la persona te dice, ah, sí, lo que pasa es que, eh, yo ya después de que le hiciste las preguntas tipo sí, etcétera, le dices, oye, ¿para qué necesitas el, el producto que, que te va a ser las vitaminas que estás comprando? Ah, pues mira, lo que pasa es que yo tengo un dolor en el riñón y me duele mucho entonces las palabras hipnóticas que debes de utilizar es riñón y dolor eh, son palabras hipnóticas de dolor, pero <risa> lo que te quieres decir es que funcionan demasiado bien encuentra cuáles son las necesidades básicas de tu cliente para que puedas hacer tu presentación. Paso número 3 los tipos de respuesta que vas a tener El no te contesta El que se va a enojar <risa> Ya sabes, el que no te contesta Que ni siquiera tiene las, las palomitas eh, Que se ponen azules Nada más no te contesta El que se enoja, que te pones caras feas O que te dice ¿Tú quién eres? ¿Y qué fregados quieres? El monosílabos que te va a decir Ok, gracias El, el pide informes que te va a decir Ah, sí, me puedes pasar informes y, y el que quiere pagar ya Ok, te voy a explicar Qué debes de hacer con cada uno Con el no contesta Tienes que seguir y seguir y seguir mandándole mensaje y seguir mandándole mensaje hasta que se conviertan en uno de los otros cuatro. Si no te contesta, eh, no le vas a invertir tanto tiempo, pero tienes que seguir eh, informando a la persona. Si se enoja, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a hacer preguntas tipo sí. Le vas a decir, eh, se te pone una cara, te va a decir, ¿tú quién eres? Ya le explica, ¿sabes qué? Pues soy David Gaona de Universidad de la Calle y, y pienso que te puede interesar este entrenamiento, por eso te lo envié y le haces una pregunta, si ¿Sí te interesa, al que se enoja, ¿verdad? Y si te contesta que sí, pues ya empiezas a venderle, me explico, monosílabos. Ok, ¿qué haces cuando una persona te dice ok? Eh, le dices, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona, eh, soy, parte, soy coach de negocios de Universidad de la Calle, este taller lo pensé para ti porque eh, eh, hemos tenido muy buenos resultados, si ¿Sí te interesa el taller, o sea, si te fijas le tienes que poner si sí te interesa el taller, a los monosílabos. Y si te contesta que sí, ya estás dentro. Si te contesta que no, pues obviamente ya no le contestas nada. El pide informes. El pide informes es inmediatamente, les vas a empezar a, a contestar igual de la misma forma. Le dices, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Soy coach de negocios de la Universidad de la Calle. Si sí te interesa el curso. O sea, tienes que tener preguntas tipo sí. Los que piden informes, tienes que irlos llevando preguntas eh, específicas para que te vengan dando información. Entonces, un, las preguntas específicas y las primeras que tienes que hacer, puedes anotarlas en este momento si quieres, es... Si sí te interesa el curso, es para ti el curso. Me dijiste que quieres llevar dos personas, ¿cierto? ¿Sabes dónde está el hotel Holiday Inn Monterrey? Eh, te dedicas a las ventas o te dedicas a lo que sea que estés vendiendo tu entrenamiento o lo que estés vendiendo. Tienes que hacerle preguntas tipo sí a cualquiera de los que entraron, ¿verdad? El cierre y el pago, ya que les diste toda la información, ya que sabes qué es lo que exactamente requiere tu cliente, Tienes que cerrar y hacer el pago. Ten la lista de la cuenta bancaria. Ten, asegúrate de que sepas exactamente dónde te van a depositar, cuándo, y que les pidas y les des el seguimiento para el pago. Es súper importante. Busca opciones. Busca opciones para que comprenda tu cliente que no hay forma alguna con la cual se vaya a ir sin que le vendas. Puedes utilizar PayPal también. Puedes utilizar Señor Pago. Puedes utilizar diferentes opciones. El chiste es que cierres y que te asegures que pongas una fecha de cuándo te va a mandar... Eh, de preferencia en el momento el comprobante de pago